Freddy, estás perdiendo la cabeza. Solo cálmate y con eso nos ayudarás. Eres una idiota. Todos están muertos. ¿Están muertos o son tan cobardes que se esconden para que nadie los encuentre? Nos quieren sacrificar. Me alegro si es que están muertos. Estás loco. Dejadme solo. O los lastimaré. Eso fue fácil. Oh, sí. Pensé que los humanos que nos enfrentarían tendrían armas más peligrosas. Esperaban tener que atrapar al asesino que debería estar en la pizzería. Así que si lo supieran, usarían armas más poderosas. No, no importa. Incluso los lanzacohetes y las granadas no pueden destruirnos. De todas formas, el plan está saliendo a la perfección. Ahora que tenemos algunas víctimas, podemos seguir con la siguiente fase del plan. Espere, entonces necesitas víctimas en este lugar para la próxima fase del plan? Sí, por supuesto.